a todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunder el día de hoy nos toca dominación campos de normandía tres escenarios o tres zonas por conquistar en el escenario perdón vamos a salir con tanques rusos r6.7 y vamos a salir con nuestro querido bichito de 34 a 100 todos excepto el su 122 que también el 67 todos son pues 63 adelante arráncate 34 bueno normalmente me gusta salir desde el sur a por C es un camino digamos menos pedregoso más recto que si si partes desde la zona norte hacia la zona bueno pues ahí vamos 200 400 ahora 400 metros 390 380 venga nos acercamos repito en segunda mucho ojo a partir de ahora pues prácticamente pueden estar casi a la misma distancia o incluso a ver, a ver si sí, 350-300. Vamos a intentar llegar rápido. Cubrirnos con las casas. Y me encargo con mi compañero. SM-56 que ha llegado primero a la zona C. Venga. Déjame algo, tío. Ahí está. Capturando a. Venga, por ahí suena. Fuerzas aliadas han tomado una zona una cafetera BMP. ahí está <ríe> inconfundible <ríe> vaya han tomado zona tanque pesado en la zona venga vamos a soltar un mito ahí exactamente y justo nos alejamos desde la zona, venga, rapidito, ¿eh? hay una marca está bastante lejos, venga vamos a por la zona B o por lo menos vamos a ir abriendo el camino hacia ya otras partes del escenario Mira, corre bichito venga, aquí está el compi aquí, vigilando ya todo lo que se acerca a la zona C. bueno venga vamos por delante estupendo eso es bueno buen despliegue muy bien un mm, abanico así desde B venga artillería por ahí tanque ligero y si se va aproximando hacia B, pues lógicamente, siempre procuro, digamos, poner la artillería pues un pelín por delante. Venga, avión, va arriendo. Venga, por ahí, ahí, un pelín, ahí está, un pelín por delante. Venga, ahí está mi compañero batiendo el cobre, esos dos tanques ligeros y el tanque pesado sí que nada. Venga, ese cayó. Compañeros, oh, tres tanques pesados en nada. Ah, Hay muchas marcas. Venga, vamos a sumarlo por ahí. No estamos muy lejos. A ¿eh? 600 metros. Venga, vamos a ver. Por aquí, por debajo. Venga, otro compañero. Un EBR. Ahí. Bien camuflado. Ahí detrás de los arbustos. Que es precisamente lo que vamos a hacer nosotros. Venga, vamos a ver. Ahí por ahí, a ver ah, por ahí vale, por ahí va ah, me pilla un poco, a ah, la depresión como siempre venga, vamos a bajar un poquito para corregir esa depresión ahí está, venga, muchas marcas por ahí van, por ahí van, por ahí van. ahora, con el visor de comandante lo veo, venga, marca, marca, marca ahí venga, impacto nada de presentación no lo veo, a ver, ahí está, venga, venga, bonito, gírate, venga, venga, ahí, ahí, ahí, justo, venga, perfecto Venga mi compi, <ríe> también se ve que, venga, de acuerdo con la inteligencia, 115 horas, muy bien Pues justo cuando disparaba a ese Tiger, me pareció, bueno, sí, sí, estoy seguro, por encima de la montaña iba otro bueno, ahí sigue habiendo un tanque pesado al lado de A. Bueno, C es nuestra, B también. Mira, por ahí disparan. Ahí está el tío. A ver, a ver, nada, no veo nada. Ese parece que ha caído. Venga, ¿qué está pasando en P? ¿Eh? tanque, tanque medio y B, estamos perdiendo, venga artillería venga, ¿quiénes son? El compañero LBR sigue ahí cubriéndose, venga, vamos a defender el punto B, la zona B dos Tigers no he visto los demás el resto del mensaje, dos Tigers pues dos Tigers, vaya tela ver, por ahí están, por ahí están. A ver quiénes son, quiénes son. No los veo. Eh, ya, ya se ve, ya se ve. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a ver. Ah, muy alto. Amiga. Ah, en el suelo. Joder, maldito bache. Venga, marca, marca, marca. El tío sigue ahí. 2.50. A ver, a ver, a ver. Ah, fallé. La pasada cerca, venga. El tío está limpiando la vegetación. Venga, ¿qué es eso? A ver, a ver, a ver. Ahí, marca, perfecto. Venga, zurrale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, reparando. Va. Tengo que reparar. Uf, no tengo nada. Así ah, que no te hubieras escapado. Venga, 33, 32, 31. Venga, lanzamos humo. Para cubrirnos, pero no hay que... 3, 3 enemigos ahí, venga, marca venga, venga, jodas, 3 nada más 3 creo que incluyendo el que me disparó, creo que son 3 ahí ha caído 1 pues son bastantes venga, 6, 5, 4, 3 está por ahí, ahí está, ahí está, ahí lo veo venga, vamos a ver, marca, marca Avioncito muy bien, estupendo. Guau, wow, estupendo. Ese piloto, joder, ha barrido, Muy bien, muy bien, muy bien. Piloto, muy bien. Ah, ese ha disparado. Todavía puede ser que quede alguien ahí. Pues sí, parece que queda alguien. venga, El colega que me disparó antes, no sé si cogió por detrás. Fue uno de los tres que cayó, o si no, quizás sea ese cadáver venga estamos tomando ve estupendo tan que pesado por ahí por ahí 250 o 300 y pico de metros por ahí está y parece que vacía para ganó no. a ver a ver 2450 está bien, por si eso sobre la nariz vale. Vamos. venga ahí está perfecto 8.800 mm. Esto recordando ahora mismo, no lo he dicho al comienzo de la partida, llevamos un impulsor de un 15% de leones. Eso nos da un pequeño reprise a la hora de ir cogiendo leoncillos. Bueno, un 15%. A ver, al final, ¿qué se queda? Venga, disparos, tanque pesado. Pues puede ser el de antes, que se ha dado la vuelta. Venga, mi compañero sigue disparando. Venga, vamos a flanquear por aquí. A ver. El disparo por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, ametralladora, vamos. Venga, vamos a ver. Ahí está el tío, dispara. Venga, vamos. Venga, quieto ahí. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Ahí, destruido. Muy bien. Vengador. Perfecto, ¿eh? ¿qué pasa? Listo, venga, bájate, bájate de ahí. Me voy a subir aquí a la choza vámonos Reponiendo humo Dos Pero si no paran de aparecer angelitos aquí Hacia B, qué manía oh, ¿Qué está pasando en C? Venga, también, comprometida Venga, vamos para atrás A defender B Venga, ese humo Ahí Venga, perfecto Que no los vean lo menos, venga tres, madre mía del señor, tres tanques medios, venga, a ver por aquí atrás tengo a, eh, ahí está, el cadáver ese, que es eso, ametralladora, venga, rápido, eh, somos muy lentos marcha atrás, cuidado con ese que ha disparado desde el batorral, venga, vámonos de aquí, antes de que nos turre y esto están pisando B Y dirán, a ver ah, Vaya, impacto ¿Qué es esto? Ah, americano, nada, nada, nada Nada, no me da tiempo ah, Listo, este es más rápido que yo Ahí está M48, muchísimo más rápido que yo recargando pues si este era el primero de tres, pues tampoco hubiera hecho nada. Venga, vamos a salir con el 2S3M. Que ya poquito a poco está casi fulleado. Desde que empezamos hace varios vídeos. Venga, vamos a sacar el punto B. ¿Eh? ¿Qué pasa en C Venga, ahí hay dos, tres compañeros? Pues. Venga, ayuda a matar al enemigo. Puede ser el M48. Pues yo me voy a ir a. Venga, esos tres van para C En B no hay nadie Así que vamos para allá 700, ahora justo 690 y Vamos para allá Venga, Cuidadito de no tirar los árboles No nos delatemos Poco a poco la partida ahora mismo le llevamos la delantera, pero venga, en cuanto tomemos C eh, malo será que entre tres es avión enemigo. Cuidado al loro, que no me vean. Vamos a quitarnos rápidamente de aquí. Venga. Ahora están tomando A. Joder. Madre mía, qué manía. La zona a está costando hoy, eh. Está costando, pero vamos. Bueno, solo un cazacarros por ahí, aproximándose hacia, hacia la zona. B sigue siendo de ellos y C la estamos tomando, venga. venga no tenemos muchas ramitas que nos pueden ayudar aquí a cubrirnos. A taparnos bien, el equipo Steel lleva la ventaja. Mal rollo. Venga, tanque pesado ahí acercándose a C. Yo a lo mío, venga, ahí tengo un tanque ligero. Esto es un AML 90. Muy bien. Venga, hacer nuestra. Venga, muchachos. Venga, ahora está mi compañero pisando ve Perfecto, el Elan. Esto es rapidito. Pisa y lárgate. Venga, vamos poco a poco del mamonio que hay aquí es preferible aguantar aquí el tipo un poco y esperar a ver si F5 vale, el tanque pesado que he marcado antes al lado de C bueno, ese es el cadáver de mi caído de 34, pobrecillo venga, y el Elan tomando eh muy bien compi estupendo Venga, nuestro equipo está tomando la zona. Muy bien, muy bien. Venga, venga, estupendo. Hemos podido tomar... Ahí está, muy bien. Venga, pues vamos a darle las tres zonitas. Y con esto ya prácticamente puede ser el empujón definitivo. Venga, despacito. Ahí está, Leland, se largó. Tomo su zona y se largo. muy bien compi, ahí está venga, ahora se irá hacia lo mismo se está haciendo de la ruta la ruta entre zonas pues... no sé venga, se ha, se ha colocado ahí pues igual que yo aquí al acecho, venga, marcas, venga, dos, dos, tanque medio y otra marca. Venga, esto le queda poco. Disparos. Ah, bueno, mira, un cadáver. Ese ha caído. He visto el disparo. Y después, directamente, ha aparecido como que moría alguien. Venga, vamos a ver. Esto ya le queda un suspiro. Esto no le queda nada. Venga, por aquí. Un poco más cerca. El Elan sigue ahí, paradito. Y nosotros vamos a, a asomarnos aquí. A ver. 4,50. Y esa casa. A ver. ¿A cuánto? Telemetro. 2,50. Vale, perfecto. ¿Cuántos 50 me quedo? Si los no voy a venir un poco más lejos de la casa, pues más o menos pues los 100 metritos. 3,50 está estupendo. Si vienen por esta parte... A mi compi está cubriendo la parte derecha de la zona. Yo me giro, la parte izquierda... Bueno, varios enemigos parece que están tomando la zona. A. Venga, venga, allí. Venga, ese, venga cálmate. Vale, muy bien. ¿Eh? Por ahí ha pasado algo. ¿Eh? Esa marca... Pues... Venga, listo, se acabó. No venía en el equipo. Vamos a ver este impulsor que nos trae. 15% de leones. Bueno, mil se queda en 41.448, muy bien, 81% actividad, dos objetivos tres redes destruidos y dos zonas capturadas, dos críticos, seis impactos y una ayuda proponer, perfecto. Pues muy bien, no ha estado mal. 41.000, Estupendo. Pues nada, esto ha sido todo en dominación campos de Normandía. Recordar abajo en los comentarios tenéis enlace para el escuadrón ibis en discord instagram y facebook y el canal de nuestro amigo draconianus en twitch esto ha sido todo en los campos de normandía y como digo siempre nos vemos en un próximo